Primero, todo podría agradecer sobre todo a los amigos, amigos de Juan Andrés, que realmente, costó mucho conocen a mí, a un momento como aquel. Este, ¿no? Voy a agradecer también a las residoras, al regidor, a las autoridades, a todos los comerciantes a toda la gente del barrio, a la gente de la otra barrio, que también era el Juan Andrés, del trabajo que ha venido, que la mayoría que estamos aquí prácticamente todos coneixem, yo supongo que la mayoría de vosotros y abstracto es de eso pero eso lo que voy a hacer es pasarle la palabra al seu amigo a un dos seus mi amigos a Gerardo buenas noches todavía no he tenido no sé si la valentía o el coraje de pararme pararme a contemplar alrededor la inmensa pena y el dolor que siento enquistado me tienen tan desnortado que ni siquiera he podido pararme a contemplar contemplar lo maravilloso que sigue siendo el mundo a pesar de todo a pesar de ser su amigo creo que no soy quien para decir nada sino que es el mismo Juan Andrés Benítez Álvarez quien con su muerte nos está preguntando a todos en qué modelo de barrio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 Autoridad se presenta, la policía, que son los supuestamente autorizados a acercarse e investigar cualquier altercado Debes de ser no un hombre libre, como era Juan Andrés, un esclavo, un sumiso, asqueroso, perdón. O sea, eh, a este sistema que debes permitir que te exposen, te arrastren, te anulen. Y verdaderamente el otro día me llegó una sorpresa, he estado llorando, no sabéis cuánto, porque sé que es un tópico decir que era una excelente persona, pero es que este hombre ando al, al gim conmigo, he estado en sus diversas casas, es, él ha estado en la mía y de verdad si hubiera sabido que iba a suceder esto, por favor frecuentad a vuestros amigos. Cultivemos la amistad, demos ese apoyo, aunque yo sé que no ha sido una debilidad suya, al contrario. Él ha sido un hombre libre y desde la posición de hombre libre, esta autoridad que se cree que somos rebaño, no lo puede tolerar. Eso es exactamente lo que ha pasado. Hemos abierto una página que se llama juanandresbenites.blogspot.com Ahí pone... Podéis poner lo que queráis, cualquiera que haya sido testigo, cualquiera que tenga algún amigo testigo. Y sobre todo, apoyo, por favor.